También eh, tuvimos el taller con Hugo Romero Salinas, que fue un taller de instalación que se llamó la Instalación Expresión Plástica del Espacio Público. pues Hola, yo soy Hugo Enrique, soy tallerista, tengo tres años dando talleres de rediseño. Me interesa mucho el trabajo de, del objeto cotidiano y las posibilidades que puede desplegar, tanto funcional como artísticamente. Eh, y es por eso que llegué acá al Festival de Citácuaro. Eh, mi taller es de instalación artística. Eh, en parte tiene que ver es con la intervención del de, de paisaje, de las mismas personas, etc. Eh, a grandes rasgos el taller trata de, o pues sea, lo que yo me dedico, de, de con el pretexto de agarrar objetos, reconocer sujetos. ese es como mi, mi chamba a lo largo de estos tres años que he hecho después de salir de la escuela. Eh, me interesa que en este caso, puntualmente en el taller, que, que la gente doblegue esa parte, ese miedo a decir como no soy artista y no quiero dibujar, y etc. Entonces eh, estoy profundizando quizá más en el trabajo cotidiano, más en, en un, una expresión artística y que, que, que derive, que aterrice en una, alguna instalación, esa es la, la, la intención. Estoy como planteando cómo se va a hacer esa instalación. Es mi primera vez que hago un taller en la comunidad, estoy acostumbrado como a los espacios como con mucho confort, donde hay internet y café y aire acondicionado, entonces para mí es mi, mi primera experiencia en el, en el que doy un taller el que me corrijo me dependo de la gente pues entonces eh, me interesa mucho eso creo que este año me propuse eso, salir como de esa zona de confort y salir de lugares donde doy talleres de centros culturales normales y, y forzarme esta es mi primera experiencia afortunadamente están abriendo otras y me, me llevo por lo que ahorita he trabajado con, con eso que a veces la gente más allá de hacer quiere que la escuchen quiere que, que le den un espacio para, para expresarse entonces espero conseguir ese objetivo eh, me voy muy contento con que alguien me diga vi otra alternativa de, de, de, en, en mi cotidianidad y que no sé si algún día de, les deje algo pero si quieren ya se acuerdan del taller, para mí estoy bien servido. Y en este las alumnas fueron mujeres en su mayoría ya casadas y con hijos de 20 a 80 años, también había niñas y con ella se trabajaron intervenciones e instalaciones artísticas en el espacio comunitario, en el aguacate. Ritual, ¿Algo ritual? parecido? ¿Con eso se puede ser? No? Nada más cuando usan más parecido. ¿Cómo ven aquí? La danza de los viejitos, ¿sabes? Que es de Michoacán, <risa> ¿no? Pero, la acá, <risa> o sea, llegan a representar <risa> esa danza en las escuelas, en mi ciudad y no acá. Se les voy a decir entonces: cuando decimos esa expresión de es muy cuadrado, cuadrado quiere decir que una persona es como. No le gusta experimentar nada. Ese fue un taller muy bonito y eran como 28 alumnas, entonces fue muy interesante trabajar con todas ellas y acabaron muy contentas con, con el taller y Hugo también acabó muy contento con los resultados que se dieron. Contenedor de Arte es una organización joven sin fines de lucro, dedicada a mediar entre la creación, la participación y el consumo cultural. Es una gestoría cultural que se desempeña como punto de encuentro y creación artística.